Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz domingo para todos. Este día, bueno, va pasando el tiempo, ya es mitad de mes casi, queridos hermanos. Este domingo para celebrar la Eucaristía, para ir al templo, a alimentarnos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y para dar gracias. Sea este el momento, al iniciar nuestra jornada, en la que elevemos nuestra acción de gracias al Señor. Vamos a pensar en un momento, en un motivo para dar gracias. Y digamos todos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy domingo, queridos hermanos, meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego a la tierra, cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufra hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, Sino desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos, dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra, la, contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, se sorprende uno con esta palabra, queridos hermanos. Porque normalmente vemos a Jesús en paz, en armonía. Vemos a Jesús con su ternura y su misericordia, pero esas palabras hoy nos sorprenden. Entendamos, queridos hermanos, que aquí no es para que andemos con un garrote en la mano, garroteándonos todo el tiempo y peleando. Algunos han creído tal vez que es con un garrote que hay que andar y por eso bien peleando hasta ahora, ¿no? El fuego, la lucha, es la lucha contra el mal, contra el demonio. Es la lucha contra las pasiones que cada uno tiene. Y esto, queridos hermanos, tiene que llevarnos a tomar decisiones. Si hay algo que me está alejando de Dios, si hay algo que me hace perder la gracia, pues, pues tengo que cortar y tengo que agarrarme contra eso. ¿no? Ay, sí. De hacerle frente a las pasiones, a aquello que me aleja de Dios. Si hay algo que me está alejando de Dios, es momento de cortarlo, es momento de separar aquello. El Señor, nos dé la gracia. Pues el Señor nos dé la fuerza para vencer nuestras pasiones. Esa pasión que a usted y a mí nos genera lucha interior. Señor, en tus manos nos ponemos. Ayúdanos, Señor, para hacer tu santa voluntad. Danos la gracia y la fortaleza, que cada día, mi Señor, sea capaz de vencerme a mí mismo, dominar mis pasiones, para poder tomar la cruz y seguirte. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. feliz domingo para todos, mis queridos hermanos. Recuerde que hoy 14, aquí en nuestra parroquia San Juan Pablo II, la plegaria del Señor de los Milagros será a las 10 de la mañana. La misa comunitaria para que llenen sus intenciones. Nos vemos allá, queridos hermanos. Un abrazo para todos.